Buenas tardes. ¿Quién no ha entrado al sitio web? Saque su celular. Este curso no provee servicio de baterías. Ya. Las personas que no están en el sitio web, tienen celular acá, y tienen plan de internet o, en su defecto, pueden conectarse a la red Wi-Fi de la universidad, escriban en vuestro navegador web la siguiente dirección web, www.udesantiagovirtual.cl slash slash course o course en español slash view punto php signo de interrogación ID, 90, id signo igual 9940 ya si usted hace todo eso le va a pedir su nombre de usuario y su contraseña del correo institucional de la universidad ok y si usted se acuerda o activó su correo institucional de la universidad debería entrar al servidor y paso seguido el servidor le va a pedir una contraseña de matriculación que es súper ingeniosa, bio 2018, y hay que respetar las mayúsculas. <ríe> Su nombre de usuario es todo lo que está antes de arroba. Ya. Entonces, jóvenes, se da por entendido, después de estas instrucciones, que ustedes podrán ingresar al sitio web y esto que digo es muy importante porque como les dijo el profesor al principio de esta asignatura como una manera de incentivar vuestro estudio autónomo muy pronto les voy a empezar a enviar material o lecturas Previas a cada clase y previos a cada clase van a tener que responder una prueba online. ¿ya? Entonces, el objetivo de eso no es amargarle la vida a su temprana edad universitaria, sino que fomentar el aprendizaje autónomo. ¿ya? No hay servicio técnico de esto de lo que acabo de decir ahora. Así que son 80 y algo, sorry. No hay, no hay educación personalizada con 82 estudiantes. Solo repetir como logro las instrucciones y espero que puedan acceder al sitio web. Muy bien. El tópico de hoy siempre siempre es bueno cuando uno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 Como es un curso universitario, yo les dije, no les vamos a enseñar la biología como ustedes la aprendieron en el colegio, sino que les vamos a enseñar las ideas que dieron origen a la biología que hoy conocen. Entonces para eso, por ejemplo, de la clase anterior, toda la clase anterior se resume en una sola diapo, que es la que están viendo ahora. Una explicación es un mecanismo generativo de la experiencia que queremos explicar.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 Pero el profesor no tiene tiempo para editarlas. Así que están tal como salen, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes se metan al sitio web y vean la, la diapo que le corresponde y ahí la vayan compaginando, ¿ya? El profesor no tiene tiempo para editar. Habitualmente el tiempo de edición de un video es, si sumamos todas las, las partes más o menos tres veces el tiempo que se tomó el video en, en grabarse, ¿ya? Eso el profesor lo tiene medido. Así que como el profesor no quiere invertir tres veces más tiempo en amononar esta clase para tirarla online, la tira tal cual. ¿ya? Y es trabajo de ustedes, que ya que tienen la diapos, pueden ir compaginando las cosas y ver a qué se refiere el profesor, porque aquí como que aparece la mitad de la diapos nomás, en el video. Y además, como el profesor no puede andar acarreando tantas cosas, dejo mi set de iluminación en el laboratorio. Entonces, no, no puedo traer las luces de estudio aquí porque, a menos que tenga un ayudante ¿ya? que quiera aprender de iluminación bueno dicho esa explicación ¿qué profesor les graba las clases en sus carreras? ya pues adúlenme tienen que ser ninguno profesor. Yo, porque yo sé que soy el único que la graba. No sé si en toda la USACH, pero al menos en la Facultad de Química y Biología. Ok, entonces les hago la vida, espero un poquito más fácil. Entonces, lo bonito del, de que vamos a hablar de un tópico que a mí, siendo biólogo, me fascina. Que es la astronomía. ¿ya? Tenemos que inevitablemente hablar de astronomía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 ¿Qué profesión es un buen negocio ahora de estudiar? Va en estudiar en astronomía, astrofísica y todas sus variaciones, o matemática. ¿ya? Muy interesante porque va a haber mucho trabajo, no solo asociado a la disciplina, a la ciencia en particular, sino que asociado a las cosas derivadas de la ciencia que es la tecnología. Por ejemplo, el maestro tornero que tenga que arreglar la pieza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 entonces acá hay otro que no es el telescopio de star wars ya en realidad no sé qué significan esas líneas que están ahí yo creo que son como para alinear no sé qué sé yo este se llama el Tile telescopio magallánico gigante ya que también es el gringo de la national science foundation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 ¿Ya? aquí está el telescopio Este bueno este ya está funcionando el telescopio magallánico del cerro de las campanas ¿ya? dígame ¿el eh, no se puede bajar? ah, no me había fijado que había que bajarlo aguda observación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 Ya el público A aplaude aquí yo tengo que dividir por público, público A, B, C y D ¿ya? el C y el D son indiferentes ya, entonces es una visión de cómo está la ciencia de la astronomía a nivel mundial y también a nivel Chile entonces es súper buena onda ser astrónomo en este país ¿ya? Hay, uno está, tiene a disposición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 ¿de ahí todos ven? público A. entonces un metro es uno por diez a la cero metro ¿ya? A mí, al profesor le gusta expresar como buen científico en potencia de diez, es más fácil entonces primero vámonos para abajo porque es muy contingente a la biología esto vámonos un milímetro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 Entonces, problema número uno, yo tengo que ser capaz de transportar los datos que se generan en los telescopios al lugar donde los voy a analizar. Porque muchos de esos telescopios están en lugares que, digamos, que no son muy agradables para vivir. A lo mejor a los matemáticos les gusta en la mañana levantarse tomarse un café en un Starbucks, eh, después ir a comer un buen almuerzo. Pero allá en el desierto como que no hay mucho de eso, ¿no? Entonces, en general, la gente que trabaja con los datos, no se queda en el mismo lugar que está el telescopio. Por eso es necesario eh, poder eh, transportar eso. Entonces, primero se está construyendo, eh, bueno, producto de todo esto es que Chile tiene, ustedes podrán imaginar, la mejor infraestructura internet de Sudamérica. Ya lo cual es un subproducto del desarrollo astronómico en Chile. Que no es con plata chilena, obviamente. Es que son consorcios internacionales que dado nuestra estabilidad eh, económica, social, política, apuestan a inversiones de largo plazo. ¿ya? Y esto implica que tal vez... Van a poder tener un Facebook más veloz. Ustedes son, hay varios subproductos de estos, ¿ya? Entonces, la idea es que de este proyecto aquí pueden, se si hacen clic ahí, pueden ir al link de ayer, ¿ya? Y les va a dar la información que esto es la primera etapa y después se van a conectar con Estados Unidos, obviamente, porque la gran mayoría de los usuarios están en Estados Unidos y Europa. Ya. Entonces, esa era como la introducción, que nos situemos que el tema astronómico es muy relevante para nuestro país y es necesario entender varias cosas eh, sin necesariamente entender la tecnología que está atrás, para eso pueden invitar a un, a un astrónomo que les explique, yo no lo sé pero yo les voy a hablar de los descubrimientos que son relevantes para la biología ¿ya? <coughs>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 lo que es interesante para nosotros es la formación del sistema solar que fue hace más o menos entre 4,5 a 5 mil millones de años atrás entonces, esas son como las fechas de entonces el día de mañana en su carrete favorito de fin de semana cuando se junten con alguien y les diga oye, ¿puedes explicarme esto? claro, pero por supuesto te lo puedo explicar déjame explicártelo desde el principio todo empezó hace 15 mil millones de años bueno, ya ahí pueden tener una larga conversación como la que vamos a tener hoy ¿ya? entonces, especialmente para el público aquí que es pedagogo que es la mayoría o futuro pedagogo <coughs>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 aquí hay algunos bueno, eh, a propósito, varias diapos están en inglés para que vayan entrenándose ¿ya? la mejor manera de aprender inglés y eso es como sentido común, no es tomando un curso de inglés, no es teniendo inglés 1 inglés 2, inglés infinito es hablando en inglés ¿ya? que puede ser eh, si tienen plata yéndose no a Miami y no a New York porque ahí hablan todo español sino que a otras ciudades de Estados Unidos participando de sus redes sociales, sus grupos de chat, sus juegos online, entonces que tienen la posibilidad de hablar en inglés. ¿Ya? Entonces, esto no lo voy a hablar, pero ahí tiene una ubicación de las fechas claves y donde tenemos biología, por ejemplo, eh, acá alrededor de octubre,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 la siguiente historia primero la nada uy parece que el micrófono no está funcionando a ver aló aló alguien tiene um, auriculares de teléfono celular a mano Antes de la película vamos a hacer algo de servicio técnico. ¿Ya? ¿Quién me prestó esto? ¿Usted? ¿Usted me prestó esto? Pero venga, si necesito su cabeza. Ya, dígame si... ¿Escucha mi micrófono o no? ¿Fuerte claro? Ah, ya. Uy, ya. Se ahorraron el cine mudo entonces. Ese era nada no, más, gracias. Entonces, vamos a empezar con la nada. Pero profesor, ¿qué había antes de la nada? No sabemos. ¿Es un fenómeno la nada? No. Como aprendimos, no puedo describir la nada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 pero aquí va a notar si esto ya va a estar en el sitio web no, en Instagram, profesor eso es demasiado millennial en Instagram, yo no lo uso ya. a, las, a los 0.01 segundos o sea, ya había pasado ah, un buen rato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 Dígame, ay, otra vez, ya, así, ¿Ah, no. <risa> a ver, a ver, ya el público de esta, ¿no ¿de acuerdo? No, no, no. no. Esto ya parece ay, no, no. comedia. No, no, no. Ay, no. <risa> ¿Saben qué? Vamos a eliminar totalmente la pizarra ¿ya? <risa> Hoy oh, si esto es totalmente flexible, la sala usage. ¿eh? Ah, ya. Entonces no vamos a hablar de esa teoría del Big Bang, ¿verdad?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 de lo que él pensaba que eran estas especie de construcciones en Marte eh, esta es la tumba del señor Percival Lowell no es que me gusten las tumbas pero encuentro muy genial este detalle que su tumba es como si fuera un pequeño observatorio digamos, ¿no? entonces eh, bueno, obviamente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 corrobora esta teoría, ¿verdad? ¿no? fue la, la luna de los rayos, no? Qué es una <risa> bueno, eso eso es eso es conocimiento Facebook o YouTube, ¿ya? Pero hay una manera que cualquier ser humano puede comprobar que el hombre fue a la luna con una cierta inversión de dinero. ¿Ya? No menor. Resulta que a alguien se le ocurrió, de la gente que fueron a, a la NASA, o sea, que fue a la Luna, que fue cierto, que, bueno, alguien, se le, bueno, no sé si estaban pensando eso, pero alguien dijo, ya, pucha, pues ¿cómo vamos a comprobar que efectivamente fuimos allá? Porque alguien podría decir, no, esto es una especulación. Fue un montaje, qué sé yo, yo sé de qué están hablando. Bueno, entonces, al, a uno de los Apolos, que no fue el primero, sino que fue posterior, Montaron un experimento para comprobar de que ellos habían estado allá. Y el experimento es súper simple. Pusieron un espejo en la luna. Un espejo sintonizado a rayos láser. Entonces, usted tiene un láser súper potente acá en Chile, no sé qué tan potente, a lo mejor como los que vimos ahí en las primeras diapos, y usted apunta a la luna, le va a llegar el rebote. ¿Ya? porque tiene unos lentes de tal manera que rebota en la misma dirección, pues bueno, no es un espejo así como así nomás, porque si no rebota para cualquier lado, porque la superficie de la luna es redonda, entonces entonces uno eh, hay cierto hay ciertos eh, eh, telescopios que tienen láser para calibrar exactamente, medir la distancia de la Luna, y eso se hace con un láser y, que rebota en un espejo que está en la Luna. ¿ya? Entonces esa es la muestra experimental, científica, de que el, el hombre estuvo en la luna. ¿Por qué? Porque colocó espejos en la luna. ¿Ya? ¿Ves? Súper simple la demostración. Nada de teorías conspirativas y cosas así. ¿Ya? Entonces jóvenes, finalmente empezamos a llegar a la biología. Y algunos dicen, por fin biología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 Esa sería la clase de hoy, jóvenes. Este, este es truco cinematográfico.